Vamos a ver, vamos a ver una, una película, la película chancha. A ver. ¿Qué está viendo? El canal Venu, mirá. Ahí vi una teta. Ahí vi un curito, mirá, tal curito. ¿Qué clase de película es esta ¿Hay otra teta? Yo Nintendo Twitch. se Listo, mi trabajo ya fue hecho aquí. Clic, click, click, click, ya está finalizado. <risa> Qué tontería.